Muy buenas Danix, me llamo chavales, digo Y bueno chicos, como sabéis Hoy es mi cumple, tengo 18 años poder a la cárcel Y bueno pues, básicamente Hoy a las 12 hemos estado en directo Abriendo los regalos que me ha dejado mi novia Y se los voy a poner aquí en un vídeo Como recordatorio mío propio Y para que ustedes los veáis también Un regalo ya es un spoiler lo que voy a decir Pero un regalo ha sido nuestra nueva mascota del canal Se llama... Cerdita It's Joy Magic Cerdita Joy es magic It's magic Es mágica, así que nos va a dar suerte En fin, chicos, les dejo los regalos Venga, hasta luego Venga, Juan, vamos a abrir el tío, que lo que quería abrirle darte tuya. A ver qué tal. Primer regalito. ¿Dónde me saludas. No sos gente. Mm, yo entendí, me las sudas, te lo juro. Te lo juro. Juro. <risa> Un saludito a Mateo González. Perdón, tío, te he confundido, macho. Es que viene gente a veces muy random. A oh. ver. Primer regalito. Una camisa. ¿Qué es? Camisa negra. Sí, para entrenar. Me iba a comprar blanca, pero se transparentaba muchísimo. ¿Sabes qué pensé que me ibas a dar? Una térmica negra. No las encontré. <risa> iba a hacerlo, pero no las encontré. Gracias. camisa negra. Negra, tío. No lo no vi. No vi. Bueno, hazlo así. Vamos a abrir el segundo regalo. Me veo muy rojo, ¿no? Uf, muy blanco. Ahí está mejor. Vamos allá Segundo regalo <ríe> Otra ropa Llevamos Nos faltan cinco Pantaloncito <ríe> Largo, ¿no? Se tiene pinta de largo, sí Ah, no, es corto <ríe> Vale, es, está guapo, en verdad Para llevar, joder ¿Sabes con qué combina este? Con el shield shield que tengo de negro y rojo Combina de locos Vale Vamos a abrir uh. ¿Qué podrá hacer? <risa> Vamos a abrir este Uy, que no se ve en Instagram Vamos a ver este Voy a mirar más para Instagram que para Ahora para aquí Oh, mira Vamos a abrir Hola, hola Espérate, que esto es como un juego de mesa, ¿sabes? Cupones de amor, que este, espérate que esto se lo cree Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Esto qué es un juego? Los vales son canjables en cualquier momento Espérate, es que esto hay que leerlo Vale, a ver si no, se sí. enfoca Bueno, 102 porque se me duplicaron Cupones de amor, ahí está, ¿vale? Son 100. Qué guay que me autoenfoques la polla, ¿eh? Mira Son 100 sí, Igual que las notas sí. Los vales son canjables en cualquier momento Vale, por un abrazo de oso o sea, yo puedo, yo puedo usar los vales contigo. Sí. Ah yo, espero, ¿cuántos hay? Espérate. Abrazo de cena romántica. Un masaje. Está bien, la verdad. Noche de pelis. ¿Qué, qué casero. que hacer? Mañana lo puede grabar. Un beso, un desayuno. Un día de spa. Una ducha. Un día de muchos. De muchos mismos. Cena. Una tarde de cine. Un paseo. Otro masaje. Ataque de esto Este puede que no lo cogiera nunca Largo beso de buenas noches <risa> Cocinar juntos Una cena especial Una peli sofá y mantita Este lo que, tú quieras? Lo que, tiene lo que yo... Este me gusta Ah, sí, que hay vale, más hay unos Vale, vale Hostia Es que esto, bro Esto es una currada Se merece un aplauso Pero esto que lo has hecho tú o lo has comprado? uno por uno. Sí. ¿Qué dices? Sí. ¿Seguro? Sí. Tarde de libertad. Lo <risa> no, hago no, siempre, pero noche de pizzas o calzones. Está. Lo guardo para mañana, puede ser. O sea, yo tengo todos estos cupones para gastar cuando quiera. Pero no se devuelven los cupones. O sea, tengo que elegir bien. Este, este es un regalo muy valioso, ¿eh? Pero te has pasado porque te puedo hacer gastar mucho dinero, ¿eh? 10 minutos de caricias, vale un... Madre mía, Joana, me estás dejando muchas opciones libres, ¿eh? Tarde de videojuegos, genial. Escuchar música. Caricias con tiempo limitado. <ríe> ah Ilimitado. Cuando nada me da la gana. Ataque de millones de besos, muchísimos abrazos, vale, mucho cariño aquí, ¿eh? Noche de juegos otra vez, madre mía, otro vale, cuando yo quiera, otro vale, hacer galletas caseras, me gusta la idea Hacer manualidades, uff, Interesa, ¿eh? Hacernos fotos, está bien. ir a la bolera Y muchísimos cupones más porque si no, no acabamos nunca o sea, Me gusta esta idea, ¿eh? Muy original Me va a gustar. Sí. Así, Suena. Es así, así. <ríe> vale, vamos a abrirla Aquí a Instagram, que lo vea. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Qué? <ríe> bueno, ya no se falta keke, ya entonces. <ríe> ¡Ah! ¡Míralo! Mira para la, para la miniatura, eh. Así. Así. Uf, son pocos ya. <ríe> ya quedan poquitos. No, mire. Por aquí, en plan. No, abre no, la mira. cinta y... No, miro no, miro Miro para la cámara. No, para la cámara, no, no para el ordenador. Queda 25%. Oye, tío, no se fueron <ríe> Ábrelo. ¿Qué será? Puedo tocarlo, ¿no? Oye, me son es muchas cosas. hola hola. <ríe> ¿Más? Sí. Por eso te dije que yo era blanca. Uno. Dos. <risa> Tres. Bueno, ese cuenta como dos, así que cuatro ya, ¿no? Sí, cuatro. Cinco. <risa> Seis. Madre mía, te has pasado. Siete. Con K-Kat incluido. Ocho. <risa> Los KitKat kat vale honor, ¿eh? Nueve, diez. Once, doce, trece. Hay muchísimos, hay más de treinta. No sé, no voy a contarlos todos. Te has pasado Te has pasado Menos mal que dejo el gimnasio Porque es que te lo juro Me llega a dar esto en el gimnasio y No sé qué hago Pero me ha dado muchos chocolates Que no se note que somos de Canarias, mi gente Que lleva mira, Te lo juro Lleva sí. partiéndose el culo desde el principio Desde que me ha dado esto No, me no lo puedo creer No. No. Sí, ya se sabe, solo es lo cual... no, pero a la camiseta ¿Lo has personalizado? Ah, bueno, lo has personalizado como... A lo humilde, no lo puedo creer Ay... Una cerdita Cerdita Joy, is magic Y esta es la mascota del canal la mascota del canal. ¿Te gusta? Sí. Y esto espero que este más ¡Ayúdame, por favor! Queda muy bien ahí, te lo juro. Ahora, vamos al último ya. Este ¿Es el último, no? Sí. Ese no acaba. Es ropa. ¿Venga? ¿Es ropa? Sí, se nota. personalizado... Eh, ah. ah no no no sé cuál no no Ah, no no has mira tú? Sí. <risa> mira. Hostia, qué guapa pero esto no lo no no no no <risa> Yo puedo decir que huele. Pero esto lo has hecho ahora, ¿sí? No, pintura. Con el dedo, porque no tenía pincel. ¿Cómo que con el dedo? Sí, pintando. Con tespera de esta ropa. Se es supone que no se quita si la lava. Hostia, pero lo de la manga me han contado. Te lo has currado un huevo. ¿Te gusta? Sí. En esa no puse nada. Ah. <risa> Hubiera molado un huevo. ¿Se puede seguir pintando? Se me acabó la blanca, pero podemos comprar. Quiero seguir personalizándola. Quiero poner una J aquí y un corazón aquí una vez. Está muy guapo. Y aquí delante podríamos poner una foto. Es que podríamos personalizarla de muchas maneras. A ver, es un poco cantosa la verdad esta parte, pero muchísimos labios ahí. Aquí fue que ya, se me cayó un poco cuando. No lo... pasa nada. <risa> siento. Por delante se le puede personalizar algo. Está guay, gracias. Lamentablemente. Bueno, lamentable no, porque me gusta ese mayor de edad, pero. Bah, ya. Pues ya estaba, se acabó el vídeo. Ahora se va a YouTube. No, no he grabado, soy gilipollas O sea, está en directo, igualmente lo puedo sacar, ¿no? Pero. Me... Lo hubiera grabado directamente.